Hace 10 años compuse la Teoría de la Partícula Fundamental de éter Es un trabajo que compuse gráficamente, o sea que no se trata de ecuaciones sino que se trata de dibujos geométricos que conforman la configuración de la Partícula Fundamental de éter que es la partícula más pequeña de energía que compone la trama fina de este universo. Todo lo atómico que nosotros conocemos se asienta sobre una fina malla de estructura subatómica de geometría, la cual, eh, digamos, eh, tiene, digamos, esta trama tiene la partícula fundamental de éter con su mecánica implicada. Este es mi trabajo de hace 10 años atrás, un trabajo de mecánica cuántica, donde yo compuse un teorema, una teoría, donde se ve la partícula fundamental de Éter geometría, su mecánica y sus cuatro fuerzas eh, en, com, en conjunto, digamos, ¿no? El magnetismo nuclear débil, el magnetismo nuclear fuerte, el electromagnetismo y el magnetismo. Estas cuatro fuerzas juntas están trabajando en eh, la figura básica de, de la partícula fundamental de carbono. Bueno, tiempo después me empezó a meter eh, en los trabajos de Nicolás Tess tiempo después ¿no? entre medios yo encontré patentes donde bueno, yo estaba buscando cómo podíamos disruptir esta partícula fundamental de éter para poder extraer su energía bueno, y es así que tiempo después conocí los trabajos de Tesla. los estudié pero no me llevaron a ninguna conclusión con respecto a la partícula fundamental de éter con la patente de Carl Schapler, que es que es un reactor de fusión fría que usaron los alemanes para sus discos voladores. Bueno, ese fue el trabajo que más me abrió la cabeza con respecto a destruir una partícula fundamental de éter. Con el tiempo logré armar un equipo de ondas escalares que me entregaba masa negativa y con eso eh, yo podía colectar neutrinos de la tierra. Cuando me encontré con neutrinos de la tierra dije, ¡wow! Esto es muy parecido a, a lo que yo hice hace 10 años atrás. El trabajo, o sea, por fin tengo la energía. Bueno. Ahora he logrado condensarla, volverla a disruptir y he encontrado una partícula mucho más fina que se llama taquión. Estos taquiones yo los voy a volver a condensar, volver a disruptir y voy a obtener leptones. Cuando yo obtenga leptones directamente voy a tener una máquina de clonación o una impresora 3D de aire. Es lo que viene. Están preparado, atento. mírate todos los videos porque tengo que enseñar.